Bueno, eh, la antropología nace como nosotros yo parto de una antropología crítica desde la, de la antropología de un pensamiento crítico latinoamericano en el sentido de que la antropología nace como una forma de la colonización, de explicar la colonización de los países bueno, de los países europeos a América Latina y lo que es la deuda histórica que tenemos los antropólogos de origen indígena, antropólogos eh, críticos que desde formar y repensar la antropología desde la América Latina. Eh, en estos, en ese tiempo he estado re, viendo, estudiando un poco, por ejemplo, el tema de los zoológicos humanos de París eh, Donde pueblos indígenas fueron animalizados, o sea, no solo criminalizados, animalizados Y fueron llevados a Europa como animales, exposiciones eh, denigrantes Yo creo que la antropología china tiene una deuda en el sentido de cómo permitió que sus pueblos indígenas fueran tratados como animales... ...incluso el tema del, del Museo de Ciencias Naturales de Mar del Plata... ...de Mar del, Pla, de Mar del Pla, no, de La Plata... ...donde hay cerca de 15.000 restos humanos... ...de líderes y pueblos indígenas, o sea, en exhibición, o sea, eso para mí es... ...es por eso que nosotros tratamos de... ...de des desacademizar y descolonizar un poco la antropología, eh. por ejemplo... La mesa que estoy dirigiendo, que estoy coordinando es salud indígena y pueblos, salud intercultural y pueblos indígenas, donde estamos dando la posibilidad de que indígenas que tienen toda una sabiduría ancestral, empiecen a narrarnos ellas sus experiencias, sus conocimientos, y por qué no decir su ciencia, eh, en igualdad de condiciones que los académicos, porque yo creo que es el nuevo... La experiencia boliviana nos enseña de que el conocimiento occidental y el conocimiento están a nivel, a nivel de... a igualdad de condiciones, que pueden dialogar, y de ahí se puede elaborar un pensamiento crítico. Es por eso que nuestra mesa ha abierto ese... Yo creo que es histórico este congreso porque eh, se le está abriendo las puertas a, a compañeros indígenas que hablen y nos digan su palabra por primera vez en, en tantos años, y, y yo creo que la academia tiene que abrir sus puertas a, a este nuevo pensamiento ¿de qué forma? diálogo primero un, di un diálogo igualitario o sea, son, yo, yo considero que somos dos matrices civilizatorias un occidental que vino de Europa hace 500 años que se impuso que a espada y sangre se impuso a, en nuestras tierras pero que está marcada lamentablemente los 500 años existen no podemos cambiarlas pero hay una sabiduría ancestral, esta matriz civilizatoria indígena, muy poderosa en nuestros países, eh, que está emergiendo, que nunca se perdió, que estaba pero muy debajo, por debajo de la tierra. Nuestros, los aymaras dicen como la serpiente estaban perviviendo debajo de la tierra, y que ahora salió, que emergió y que ahora está está dialogando, que tiene que empezar a dialogar con occidentes, no podemos y además en este momento de crisis, estamos en un tiempo de mucha crisis, o sea, donde un vaciamiento ideológico total, así que yo creo que eh, los pueblos indígenas tienen la misión histórica de darnos una nueva narrativa una nueva forma de pensar el mundo y hay que apoyarlos y hay que empezar a dialogar con ellos, aprender y reaprenderlos también nosotros, a releernos como sociedades bueno, agradecer a a todos y que nos veamos, o sea, repensémonos de nosotros mismos, desde nosotros, eh, releernos a partir de lo que somos y que yo creo que esta construcción nace a partir, a partir de todos los pueblos, o sea, no, no es un país, no hay que mirar espaldas de lo que somos, o sea, no negar nuestra matriz y nuestra raíz indígena, más bien asumirla y fortalecerla. Gracias.